Ya es momento de crear nuestras primeras campañas en Facebook para obtener esos datos de los clientes potenciales. Vamos a enseñaros dos tipos de campaña que podéis realizar en Facebook paso a paso para que no os perdáis y vosotros podáis replicar cada uno de los pasos que estamos llevando adelante. Es importante compartir con vosotros que no es necesario tener una página web para llevar a cabo estos dos tipos de publicidad diferente. ¿vale? No es necesario tener una página web. La primera campaña que vamos a realizar es una campaña basada en una publicación de Facebook. Os acordar que en los vídeos de antes os hemos enseñado cómo crear una página de Facebook y cómo publicar. El objetivo de esta campaña va a ser realizar una publicidad de una publicación que ya está en Facebook, fijaros aquí en nuestra cuenta de Facebook, esta es la que tenemos habitualmente, la otra la hemos creado de prueba paso a paso para que vosotros podáis crear vuestra propia página de Facebook, fijaros que aquí vamos subiendo fotografías de instalaciones que realizamos. Lo que vamos a hacer en la campaña publicitaria es esta publicación que tenemos aquí de el subida al 4 de febrero, vamos a ponerle publicidad, vamos a ponerle publicidad con el objetivo de mensajes. ¿Para qué? Para una persona que vea esta instalación y esté interesados en contactar con nosotros, le dé a enviar mensaje y automáticamente nos contacte. Tenemos diferentes opciones, podemos hacer que sea enviar un mensaje o bien simplemente que interactúen y nos pongan algún comentario. Y la segunda tipo de campaña que vamos a crear va a ser una campaña de captación de clientes potenciales. Es decir, vamos a ver una publicación y cuando la persona clique a registrarse nos deje su nombre, email y su teléfono. Y nosotros podamos llamarles telefónicamente para realizar esa instalación. Así que vamos allá a realizar estos dos tipos de campaña publicitaria que os va a proporcionar los datos de clientes que estén interesados en vuestros servicios y la instalación de aires acondicionados. Para ello, vamos a nuestra cuenta publicitaria. Fijaros que esta cuenta ya está completa. La que hemos visto en los vídeos anteriores es una cuenta que hemos creado desde cero, con el objetivo de que vosotros supierais cómo crear una cuenta publicitaria paso a paso y cómo configurarla. En este caso está la cuenta publicitaria que nosotros utilizamos para eh, crear todas las campañas. Vamos a crear paso a paso las dos campañas. La primera de ellas... Va a ser una campaña en la cual vamos a ponerle publicidad a una publicación de nuestra página de Facebook. Un detalle importante que tenéis que tener y es que las campañas de Facebook se estructuran en tres niveles. Como tenéis aquí el nivel campaña, el nivel conjunto de anuncios y el nivel anuncios. Yo siempre lo explicamos como si fueran las matrioscas, es decir, dentro de un nivel se encuentra otro. Las campañas engloban a los conjuntos de anuncios y los conjuntos de anuncios engloban a los anuncios. No podemos tener un anuncio sin un conjunto de anuncios y no podemos tener un conjunto de anuncios sin una campaña. ¿Por qué? Porque en cada uno de los niveles configuramos diferentes cosas. Dentro del nivel campaña escogemos el objetivo, dentro del nivel conjunto de anuncios configuramos el precio, configuramos lo que nos vamos a gastar, configuramos el público... Y dentro del nivel anuncios configuramos la parte visual, es decir, el texto y la imagen que van a ver los usuarios. Entonces eh, tenéis que entender que son tres niveles y que primero configuramos el nivel campaña, luego el nivel conjunto de anuncios y el nivel anuncios. Una de las partes muy importantes que quiero compartir es que los anuncios, el tipo de público que nosotros hemos escogido, vamos a verlo, es un público muy, muy sencillo. Fijaros el público tan sencillo, mirad. Cuando nos encontremos en la parte de públicos, esto quiero que lo veas, esta parte de aquí arriba, olvidaros, simplemente lugar, Barcelona, porque estamos en Barcelona, estáis en Madrid, Madrid o la provincia que estéis, edad de 35 a 65 años, sexo, todos y en segmentación. Vamos a poner personas que estén interesadas en acondicionamiento de aire y climatización. Y ya está, simplemente vamos a crear un anuncio con esta segmentación, así de sencillo. No hace falta que creemos más. Esta segmentación tan sencilla es la que vamos a utilizar nosotros en nuestra campaña y es la que nosotros hemos utilizado en las diferentes campañas que hemos creado. Así que vamos a crear una campaña. La primera de ellas, vamos a darle a crear. Vamos a crear una campaña de mensajes. Le ponemos un nombre para que nosotros podamos recordar. Yo, yo voy a ponerle prueba, pero es importante, por ejemplo, podéis ponerle campaña, mensajes, aire acondicionado, para que nos acordemos. Le damos a continuar. Aquí, tipo de mensaje, vamos a darle clic hacia Messenger. Dejamos esta opción. Y aquí es la audiencia que os decía antes. Pues dejamos, vamos a poner Barcelona, España no, porque nosotros solamente realizamos instalaciones en Barcelona, porque nos encontramos en Barcelona, edad, de 35 a 65 años todos y aquí vamos a poner climatización y aire acondicionado aquí está acondicionamiento de aire y ya está fíjaros qué público tan sencillo que hemos creado barcelona cataluña de 35 a 65 años todos que estén interesados en acondicionamiento de aire o climatización y ya estaría listo esta parte de las ubicaciones la dejamos exactamente igual fijaros que aquí este es el nivel conjunto de anuncios configuramos diferentes opciones la parte de mensajes que la dejamos con clic hacia messenger la audiencia que ya la hemos creado en barcelona de 35 a 65 años todos que estén interesados en aire acondicionado y en climatización Ubicaciones las dejamos. Las ubicaciones es los lugares en los cuales se va a mostrar nuestro anuncio. Vamos a dejar que se muestre en todas las ubicaciones posibles. Presupuesto. Es una parte muy importante. Aquí vamos a definir el presupuesto y el tiempo que queremos que esté en circulación. Presupuesto. Vamos a ponerle, por ejemplo, 2 euros al día y que comience hoy y termine. Vamos a poner cualquier fecha el día 1 de mayo. Entonces pues ya sabemos que desde hoy hasta el día 1 de mayo va a estar gastando 2 euros todos los días aquí la optimización vamos a dejarla igual vale esta parte de aquí es una parte de optimización de anuncios de facebook y la puja en este caso nosotros la vamos a dejar exactamente igual porque confiamos en el criterio de facebook solamente realizaremos cambios si realmente sabemos cómo funciona la puja en facebook en este caso vamos a dejarla y vamos a confiar en el criterio de facebook tanto en la optimización como para la estrategia se factura por impresiones impresiones son todas las veces que nuestro anuncio se muestra programamos nuestro anuncio y el tipo de entrega estándar y ya tendríamos la parte de conjunto de anuncios ya estaría configurada ahora vamos a irnos a la parte del anuncio os acordáis que hemos dicho que vamos a crear una publicidad de una publicación de nuestra fanpage para ello qué vamos a hacer pues mirar en vez de crear anuncio desde cero que lo vamos a ver ahora después vamos a usar una publicación existente para escoger una publicación que esté en nuestra fanpage en nuestra página de facebook Comprobamos siempre que la cuenta esté bien. Y aquí es esta la cuenta, fijaros. Aquí estaría la cuenta correcta. Vosotros solamente os va a aparecer una, pero en nuestro caso como tenemos varias la hemos configurado. Así le damos a seleccionar publicación y vamos a coger, habíamos dicho, esta. Aquí está. Y le damos a, esta la de Barcelona y le damos la de Badalona del 4 de febrero y le damos a continuar. Y fijaros, ya hemos hecho una publicidad de esta publicación. Ahora, cuando las personas estén interesadas y vean este anuncio, le dándole a enviar mensaje, se pondrían en contacto con nosotros. Así podemos establecer una comunicación con personas que estén interesadas en este servicio. Pues, por ejemplo, la persona os pondría, hola, estoy interesado en una instalación y a partir de ahí nosotros hablaríamos con ellos. Para confirmar que es todo correcto, le daríamos a confirmar, y ya tendríamos nuestra campaña creada es una campaña que las personas nos van a hablar a través de facebook messenger vale a través de messenger de los mensajes de facebook y para el tipo de anuncio y para este anuncio hemos cogido una publicación de nuestra fanpage hemos cogido esta que habíamos dicho fijaros de forma tan sencilla hemos creado de esta publicación ya hemos creado un anuncio y además un anuncio con el botón de enviar mensaje para que las personas que estén interesadas nos contacten. Segundo tipo de anuncio. El siguiente tipo de anuncio es el que para nosotros ha sido muy rentable. Es un anuncio de generación de clientes potenciales que se llama. Esto quiere decir que la persona cuando veía nuestro anuncio lo que hacía era clicaba en registrarse y nos dejaban sus datos. Vamos a ver un ejemplo para que lo veáis. Por ejemplo de este aquí fijaros que el objetivo porque Facebook tiene diferentes objetivos antes hemos cogido el objetivo Messenger ahora es el objetivo de generación de clientes potenciales vamos a ver, vamos a irnos al nivel conjunto de anuncios clicando vamos a ver la configuración que le hemos puesto a este dos euros diarios aquí una audiencia hemos puesto que estén en Madrid, intereses electricidad, fontanero, puesto técnico y que coincida también con climatización o acondicionamiento de aire aquí hemos editado las ubicaciones pero vamos a irnos al anuncio para que veáis cómo se ve aquí está mirar oferta 25% de descuento split primera marca fujitsu super, super science bajo consumo frío Y aquí fijaros que hay un vídeo que le das y se ve un vídeo de una instalación que hemos creado son diferentes imágenes que hemos subido y se ve de esta forma cuando la persona esté interesada en este tipo de eh, aire acondicionado de instalación dándole al botón obtener oferta se pondría en contacto con nosotros fijaros un mensaje muy directo de esta promoción de esta oferta un vídeo con diferentes imágenes un vídeo presentación que hemos creado con diferentes imágenes de instalaciones y cuando la persona le dé a obtener oferta ya lo contactará con nosotros vamos a ver Cómo se vería para que os hagáis una idea si somos un cliente este tipo de publicación este tipo de publicidad mira fijaros cuando la persona el usuario le aparece ese tipo de publicidad vale y lee esto y le oferta 25% de descuento y le interesa lo que hace es que le da a obtener oferta y fijaros qué aparece aparece recibirás presupuesto formal con precio de oferta de 449 euros y va incluido y fijaos aquí tenemos que poner el correo electrónico el nombre y el número de teléfono y le daríamos a enviar y fijaros aquí podemos ver el sitio web o simplemente ya cerrar y finalizar pues fijar de esta forma ya tenemos un contacto de un cliente potencial que está interesado y nosotros posteriormente lo que haríamos es que nos pondríamos en contacto con ellos habéis visto qué sencillo pues este es el tipo de publicidad que vamos a crear ahora mismo nosotros para ello, estando sobre el nivel campaña, fijaros que ahora mismo estamos en el nivel anuncios porque se ve en blanquito. Nos vamos a campañas, le damos a crear campaña, vamos a escoger el objetivo generación de clientes potenciales, este generación de clientes potenciales, le ponemos el nombre, campaña 2019, generación clientes, aire acondicionado. Le damos a continuar y ahora nos vamos a recordar al nivel conjunto de anuncios. Nombre del conjunto de anuncios, podemos dejarlo como está. Página de Facebook, aquí es importante y nos va a aparecer por defecto la única página de Facebook. Aquí a nosotros nos aparecen más porque tenemos diferentes páginas, pero fijar que, que, que clicando podemos escoger la correcta. Aquí os va a decir que aceptéis, aquí os pondrá un botón de aceptar condiciones, tenéis que darle... Y aceptarlas. En este caso nosotros ya las hemos aceptado, por lo que no nos aparece ningún botón de aceptar, solamente de ver. Audiencia. ¿Os acordáis de la audiencia que hemos creado anteriormente? Pues vamos a volver a crear una audiencia aquí igual. Vamos a darle a Barcelona o Madrid, en este caso imaginaos que vivimos en Madrid. Vamos a poner Madrid. Vamos a poner entre 35 y 65 años. Y vamos a poner que estén interesados en acondicionamiento de aire y vamos a ver también habíamos dicho vamos a poner aquí está climatización y ya lo tendríamos personas que estén interesados que estén en madrid de 35 a 65 años que estén interesados en acondicionamiento de aire o climatización fijaros aquí a la derecha podemos ver el tamaño de la audiencia fijaros que hay 80.000 personas interesadas o lo habríais imaginado alguna vez que haya 80.000 personas interesadas? Pues este es el potencial que tiene Facebook, ya que nosotros no podemos llegar simplemente con el boca a boca. Así que ya hemos creado la segmentación. Aquí la audiencia hemos dicho que las, perdón, las ubicaciones las dejamos en automáticas. Presupuesto y calendario. ¿Cuánto dinero es diariamente? Pues van a ser diariamente 2 euros. Vamos a poner una fecha de inicio y una de final. Queremos que eso termine, que hemos visto antes, el día 1 de mayo mis anuncios van a estar en, en funcionamiento durante 49 días y nos vamos a gastar 97 euros. Y toda esta parte de aquí, de optimización para la entrega y estrategia, la dejamos igual y le damos a continuar. Ahora nos vamos a la parte del anuncio. Aquí tenemos la cuenta publicitaria, perdón, la página de Facebook, la cuenta de Instagram también podéis seleccionarla. Y aquí vamos a hacer una única, una única imagen, ¿vale? Vamos a escoger una única imagen. Y aquí le damos a... esta no me interesa, así que esta la voy a quitar porque me la ha cogido por defecto, y le damos a, podemos o cargar imagen, que tú la cargas desde tu ordenador, o explorar fototeca, o bien imágenes de archivo gratuitas. Si le damos a explorar fototeca, nos vamos a las imágenes que ya hemos subido a nuestra página de Facebook. Pues imaginaos, vamos a coger de eh, esta instalación, imaginaos, vamos a coger esta foto de aquí, y le damos a continuar. En el caso de que, como hemos visto antes, queremos crear un vídeo a partir de diferentes imágenes en vez de clicar aquí en imagen o bien tenemos ya un vídeo le daríamos aquí vídeo presentación y fijaros que podemos subir un vídeo si tenéis un vídeo que habéis grabado que esté bien o crear una presentación como hemos visto antes una presentación es a partir de diferentes imágenes automáticamente facebook nos crea un vídeo así que vamos a crearlo crea presentación nos va a pedir ahora que seleccionemos las diferentes imágenes así que vamos a crear aquí vamos a darle a promocionar un producto y vamos a darle es el primero de aquí arriba a continuar y vamos a escoger las imágenes fijaros aquí vamos a seleccionar imagen vamos a seleccionar por ejemplo esta imagen vamos a seleccionar la imagen la imagen número 1 pinchamos aquí la imagen número 2 vamos a seleccionar la imagen número 2 que va a ser esta imagen vamos a seleccionar la imagen la escena número 3 le damos a seleccionar imagen, vamos a que por ejemplo que sea esta, ¿Vale? Y aquí podemos crear todas las imágenes. Aquí fijaros que se nos ponen un texto. Para quitar el texto aquí arriba, lo que tenemos que hacer es desactivar aquí abajo. De en esta que nos aparece este superposición, desactivamos y de esta de nuevo le vamos a dar a desactivar. Y ahora mismo acabamos de crear ya, fijaros, un vídeo de 3 segundos, perdón, de 6 segundos con 3 imágenes. Le damos a usar vídeo fijar que sencillo la escena 2 nos está pidiendo aquí perdón desactivamos y le damos a usar vídeo y fijaros que de forma tan rápida acabamos de crear un vídeo un pequeño vídeo de 6 segundos con 3 imágenes creando un vídeo presentación y ahora mismo se nos está subiendo este pequeño vídeo que hemos creado a partir de imágenes el siguiente paso va a ser configurar fijaros aquí está aquí lo tenemos este pequeño vídeo el siguiente paso va a ser configurar el texto pues el texto imaginaos vamos a inventarnos el texto descuento nuevo. Fujitsu, imaginaos instalación vamos a poner una oferta instalación 100% gratuita mm. Imaginad que queréis poner algo más de texto como teníamos antes, pues podremos hacerlo aquí. Aprovechate de la oferta solo durante el mes de marzo. Imaginaros, aquí no hace falta que pongamos el enlace visible, que es el enlace a nuestra página web. Es opcional, por lo que no es necesario que tengamos una página web. Título: Oferta solo en marzo. Veréis que nos va a aparecer aquí abajo. Ahora veréis Y descripción del enlace, si también podemos ponernos, eh, comienza vamos con una frase de más de 200 clientes confían en nosotros. Vale, Aquí lo que estamos dando es una frase de autoridad de, oye, tenemos ya más de 200 clientes con nosotros o más de 100 instalaciones hemos realizado. Perfecto, ahora mismo lo que van a ver los clientes, los usuarios, es este anuncio vale con aquí este mensaje, cuando le den, fijaros cómo va a pasar, vale que este es el vídeo que hemos creado, ¿veis? con las diferentes imágenes del vídeo que hemos creado, y aquí con oferta solamente en marzo, más de 200 clientes confían en nosotros. Cuando le den a registrarse, aparecerá la ventanita que habíamos visto antes. Pero, ¿cómo se crea? Mirad, aquí la llamada a la acción, vamos a dejar en registrarte. La llamada a la acción es, ¿qué queremos que aparezca aquí? Podemos poner registrarte o, por ejemplo, más información que cuando a la gente le clique a más información nos aparezca la ventanita de antes. Podemos cambiar, podéis poner enviar solicitud, obtener oferta, por ejemplo. Como hemos hecho aquí arriba una oferta, pues le damos aquí a obtener oferta y podemos ir cambiando y poner el que queramos, pero obviamente que tenga coherencia. No podemos poner descargar si no van a descargarse nada. Por ejemplo, dejamos obtener oferta, imaginaros recibir presupuesto. ¿Por qué no? Y ahora para configurar. La ventanita que hemos visto antes, ¿vale? que es la pantalla, lo hacemos desde aquí abajo. Para ello le damos a formulario nuevo. Vamos a darle nombre al formulario, clicando yo voy a ponerle nombre de prueba. Siguiente, le damos a configuración, formulario en español, importante, que aparezcan los datos en español y aquí, contenido restringido abierto. Restringido es que no queremos que la persona pueda compartir este formulario y abierto es que sí. Yo le doy a abierto para que así la persona pueda compartirlo si le interesa pues con algún familiar. Así tenemos más personas que nos llegan a ver. Nos vamos de nuevo a contenido. Vamos a darle a más volumen, lo dejamos en esta opción. La introducción no es, op no es opcional, por lo que vamos a quitarla. Porque no nos interesa la introducción, aquí no nos proporciona nada. Vamos a irnos aquí a consultas, títulos. Por ejemplo, déjanos tus datos y en menos de 24 horas te daremos un presupuesto 100% personalizado más instalación gratuita. ¿Veis? Fijaros que sencillo. Aquí la foto que va a aparecer va a ser la misma foto que hemos puesto en el anuncio, por lo que no os tenéis que preocupar porque esto no se va a ver así. Se va a ver la misma foto o vídeo que hemos puesto en el anuncio. Y aquí seleccionamos, vamos a darle porque aquí nos aparece el correo electrónico y el nombre. Pero nosotros lo que queremos es que también aparezca el teléfono. Pero vamos a darle aquí a mostrar más opciones y vamos a escoger número de teléfono. Y fijaros que tachan aquí aparece el número de teléfono. Esta parte de aquí lo dejamos. Política de privacidad. La pantalla de agradecimiento, simplemente gracias, ya has terminado, se ha enviado tu información. Eh, ahora simplemente podemos dejarlo Gracias, ya hemos terminado en menos de 24 horas Nos pondremos en contacto contigo Imaginaos que aquí queréis eh, ver sitio web O queremos descargar o llamar a la empresa Pues podemos poner aquí, llamar a la empresa Por si la persona, tras haber completado Quieren ponerse en contacto con nosotros Ya aquí pondríamos el teléfono De nuevo cogemos el código de España Y aquí pondríamos el teléfono de Aquí pondrías, contáctanos ahora Imaginaos que la persona ha dejado sus datos Pero le damos esta opción por si inmediatamente quisiera contactarnos Lo cual estaría genial porque así le facilitamos muchísimo el contacto Y no tiene que esperar a que les llamemos Política de privacidad Fijaros que aquí cuando le vamos a dar a guardar Aquí, vale, y le damos ahora a finalizar Fijaros que nos aparece aquí una X ¿Por qué? Porque tenemos que rellenar la política de privacidad la política de privacidad, ¿vale? en el texto ponemos política de privacidad y aquí es la URL del enlace. Es decir, supuestamente si tenemos una página web aquí tendríamos que poner la URL de nuestra página web. Pero como no tenemos página web es muy sencillo. Lo que vamos a hacer es crear una publicación en Facebook como habíamos visto antes. Vamos a irnos de nuevo aquí imaginaros que como habíamos creado antes, vamos a la página de prueba y aquí ponemos la política de privacidad. ¿Vale? Política de privacidad y aquí ponéis todo el texto de la política de privacidad que podéis ver incluso en cualquier página que es un texto simplemente de privacidad con vuestros datos, y una vez ya lo tengáis le dais a publicar aquí, fijaros que esto, que es una publicación, tiene una URL ¿vale? nos ha generado una URL para verlo podemos darle a ver más opciones, ¿vale? Y vamos a darle a mostrar en pestaña. opciones, ver esta publicación completa y ahora que hemos visto esta publicación completa copiaríamos este link lo hemos copiado y nos iríamos a la publicidad que estamos haciendo antes, que era aquí ya aquí le haríamos, lo pegaríamos lo pegamos y fijar que ahora le vamos a dar a guardar le vamos a dar a finalizar y ahora ya nos va a dejar hacerlo entonces es súper sencillo crear simplemente una publicación como hemos visto con la política de privacidad cogemos la url como acabáis de ver, la url es esto de aquí arriba le hemos dado a copiar y lo pegáis y ya tendríamos nuestro formulario creado y ahora que lo tenemos aquí le daríamos a confirmar y ya tendríamos nuestra campaña creada nuestra primera campaña ya estaría creada esta segunda campaña es importante, vale, en este caso está la campaña que, no, que yo he activado antes Vamos a ponerla. Si queréis simplemente desactivarla, lo que tenéis que hacer es darle a este botón de desactivar y fijaros que ya estaría desactivada. Importante: si queréis borrar una campaña, clicando sobre la propia campaña, imaginaos, le daríamos a eliminar. fijaos que os aparece un mensaje. Si la campaña se elimina, no puede volver atrás, por lo que no os recomendamos que borréis ninguna campaña. Ya que fijaros que ya tendríamos la campaña que hemos creado de clientes potenciales al público que ya hemos visto y fijar cómo se vería. Mirar qué chulo este anuncio. Descuento 25%, nuevo modelo, instalación gratuita. Aprovechate de la oferta solo durante el mes de marzo. Y cuando la gente le dé a recibir presupuesto, nos abrirá la pantalla que hemos configurado. Cuando las personas vayan completando los datos, que son clientes potenciales, que les llamamos clientes potenciales, para poder acceder a estos resultados, os voy a enseñar dónde podéis ir. Dentro de la propia del administrador de anuncio de Facebook vamos a irnos a una campaña que tenga clientes potenciales, por ejemplo esta. Nos vamos sobre el nivel anuncio, ahora mismo estamos en el nivel conjunto de anuncios, vamos a esperar que se está cargando. Nos encontramos sobre el nivel anuncios y fijar aquí aparece clientes potencial 1. Lo que tenemos que hacer no es sobre el nivel anuncios, importante, le damos aquí a cliente potencial y ves, lo podríamos descargar y se descargaría en un documento de Excel donde hay diferentes columnas y una de ellas es el nombre, otra va a ser el email y otra va a ser el teléfono. Así nos lo descargaríamos y podríamos acceder a los datos personales de esta persona para posteriormente contactarles telefónicamente y cerrar esa instalación. Así que fijar de qué forma tan sencilla hemos creado dos campañas publicitarias en Facebook. Una de ellas para que nos contacten a través de mensaje por Facebook y otra de ellas es creando una campaña de generación de clientes potenciales. Fijaros, nosotros todo el dinero que ya hemos gastado en Facebook, 12.475 euros, porque Facebook tiene un gran potencial y hemos conseguido un montón de clientes potenciales. Fijaros aquí los clientes potenciales que hemos conseguido. Aquí lo vais a poder a ver, fijaros, un total de 1.589 clientes potenciales. Un total de 1.589 personas interesadas en instalación de aire acondicionado. Este potencial que tiene Facebook no lo vais a conseguir nunca con el boca a boca. Por eso es fundamental que eh, compañeros y amigos de la instalación del aire acondicionado empecéis a crear desde hoy mismo campañas de Facebook para conseguir personas que estén interesadas en vuestros servicios.